La oficina judicial de servicios de atención permanente de la provincia de hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un joven identificado como Samuel Almarante Guzmán, quien está siendo vinculado a la muerte de Jorgelín Tejada, hecho ocurrido el 12 de enero del presente año en la comunidad de Conuco Abajo, municipio de Salcedo. Bueno, en el día de hoy se le conoció a los médicos y todos los invitados. Eh, se le impuso tres meses de prisión preventiva, nosotros eh, solicitamos un año. ¿no? Realmente, de todas maneras, quedó preso y vamos a continuar. Esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo y pueda prestar a las demás personas que están propios. Claro que sí, porque se trata de un caso que se encuentre marcado lo que es la pluralidad de imputados. O sea, pero, eh, por lo menos quedamos conformes porque se le impuso prisión preventiva, que es realmente lo que estábamos esperando. En Cámara Jurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.